que ya se han escrutado hasta esta hora de la, de la noche y cuáles son los resultados aproximados a esta hora? Y hasta ahora eh, tenemos como resultado estimativo de la lista verde 1.670 más o menos y eh, lista celeste 490. Eh, todavía faltan las de las mesas de las zonas alejadas eh, hasta ahora es el resultado que, que tenemos. Bien. ¿cómo se ha desarrollado este, este comicio? Eh, al principio hubo algunos problemas con el tema de padrones porque mucha gente de las zonas alejadas no salía allá, sino eh, en el Gran San Juan. Así es que eso demoró que, eh, que se comience con, el, con el, la, el, voto, el voto de cada uno de los, de los votantes. Pero bueno, después eh, hubieron algunos percances, pero bueno, eh, los pudimos solucionar acá eh, con la abogada y con la Junta Electoral, más los apoderados. ¿Tienen alguna estimación de cuántos ha sido el porcentaje de votantes en toda la provincia? Todavía no, lo que pasa es que, por ejemplo, del Gran San Juan, sí hemos visto que eh, la mayoría de los votantes han podido ir y más en las zonas en donde... Eh, habían porcentajes de muchos votantes en esas, en esas mesas, eh, ha habido muchas personas que han ido, pero todavía estimativos no tenemos. ¿Y en ese contexto qué se percibe? ¿Han sido más los votantes jubilados o los activos los que han concluido? No, los, los votantes jubilados, es más, eh, hemos, ido, se ha, hemos visto y hasta han venido acá a preguntar dónde votaban porque ellos querían emitir su voto. Eh, ¿Cuánto resta aproximadamente para, por, por escrutar, digamos, para terminar con todo el.? Eh, no, quedarán las mesas alejadas, pero se va a pedir que manden, porque como son de Hacha el Valle Fértil, se va a pedir que manden una foto de, de donde, donde conste cuáles son las, la cantidad de votos. Y eh, quedarán cinco mesas nada más y de acá, de Gran San Juan. ¿Es decir que esta noche estarían ya los resultados casi definitivos? Sí, o sea, hoy día se va a dar eh, como provisorios, mañana eh, daremos el definitivo, pero bueno, estamos hasta ahora contentos por los resultados. Bueno, satisfechos totalmente. Entonces, ¿no? Sí, hasta ahora sí esperamos que, que, bueno, que todo termine como se vino desarrollando. Bueno, ser de, de ratificarse estos resultados ¿cuándo?